tiene uno, el primero de la mañana, vamos a mostrar el horario, nueve y media, arrancamos a pescar, mire, estamos hablando de un pescado de 40 centímetros, La boca para la boca para que la gente vea, que usted puede venir hasta con un anzuelo 2-0 Fíjense en la boca como abre, que lo va a tragar, ¿o no? Un pescado muy enterito, maquito. Claro, a ver. A Yo te charla... dije 40 centímetros, a ver. Ando viene para los Mira, números. 40. Qué maestro, Y te lo dije en el aire. ¿eh? Qué calidad, compañero. ¿eh? Qué bueno. Para arrancar. Y acá estamos con Nando, de ¿eh? ¿Eh? para... bien. Bueno. Eh, para arrancar. Y también papá. se lo mandamos un saludo muy grande a Gabriel López. ¿eh? Espectacular, realmente a ven. Que lo van a ver por América Sport Bueno, acá seguimos con nuestro amigo Cristian Ríos, guía de pesca Altos Verdes. Mire cómo sigue rindiendo Altos Verdes. Mire. mire qué buena pesca estamos haciendo. Gracias por venir, No, por favor. Años y años de amistad acá. Venimos con otro, acá Cristian Río, guía de Altos Verdes, único guía de la laguna para su servicio y miren qué pesca acá en la Laguna Altos Verdes. ¿eh? Espectacular. Bueno Cristian, día único, ¿no? Estamos un viernes. Soledad, fin de semana largo. ¿eh? Estamos todo con todo. Se viene, Maquito. Con todo ¿eh? Hay una pesca bárbara. Bueno. Contale, tirale el teléfono a la gente. Bueno, para el que quiera venir lo puede hacer a través de Facebook, buscarme como Cristian Río para ver mi pesca y a través de mi teléfono personal que es el 11 26 89 19 59. A realizar la pesca de pejerrey y a preparar la elisa y de el Taru que viene, ¿eh, Maquito? Dale, sigamos bien? con la jornada. Vamos. Seguimos, las españolas están andando bien, bien. 30 centímetros, este, Mirá, ya subió, ¿eh? bien, pescadito enterito, bien, pescado muy lindo, bien, a ver, vamos a mostrarle cómo, mira, del piquito, muéstrame que estás usando el suelo 3 para que la gente te vea, el suelo 3, chiquito, boca chica y pescado grande, bien ahí, seguimos. Sí, estamos acá en vivo. Mira qué lindo. Muy buen pejerrey, eh. Espectacular, muy bueno Bueno, venimos Altos Verdes Verdes Altos mira de Maquito bien ahí, eh nomás, y al pie del cañón, como siempre Excelente, eh. Altos Verdes Guía Cristian Ríos Acá Disfrutando de esta hermosa laguna, venir cómo está. Pesca anclado. ¿eh? Dale. Y seguimos. Otro pescadito más. Altos verdes. Para devolución, Miguel. Como debe ser, para el año que viene, Miguel. Acá, demostramos que los pescados chicos, los venimos a buscar el año que viene. Así es, Maquito. Seguimos pescando, Nando. Marco, mirá, impresionante, Marco. Mirá, en vivo. Y pescadazo, terminando la jornada de pesca con broche de oro, Maco. Pero lindo pescado, compañero, eh vivo, compañero, ¿eh? ¡Bien! ¡Eso me gustó! Me los no. ¿Lo disfrutas, compañero? Altos Verdes, mirá, y sigue empujando ahí. Lo mejor de la vida. Seguimos, compañero. se va a ir, amigo? ¿A dónde se puede A ver, decime. Decime si se fue. Te dijo Lía, clavá, amigo. el guía, clava amigo, montame el botín para que vean la calidad del guía. Nivel supremo o nada. Tiene un peso para la gente de pesca y aventura. dos tiene un peso, quién da más? Alto Verde, día 12. Para Maco y para Miguel. Uno por allá y el otro por acá. Espectacular, amigos, de 10, seguimos. Juan <risa> Miguel Corrado, ¿Eh? a caña doblada el compañero hoy. Y a bollón sumergido, ¿eh? a puntero sumergido, para que no queden dudas, compañero Miguel Ángel. Mira, ¿eh? tatán. El, ¿Eh? tan, tan, tan, tan. el megalodón del día para el compañero. Mirá, con el puntero. A ver, mira. A verlo, Miguel. Mira. Un pescadazo, amigo. Para que las imágenes... Ahí tenés un lo vuelvan a decir todo. mirá, ya tengo uno. mirá, tráeme el pescado que es grande, por favor. Tráemelo vos porque yo estoy filmando acá al compañero Miguel. Ahora mirá, acá el compañero me va a hacer el honor de traerme mi pescado. Eh, bueno, pero amigo, acá hay equipo, no, Nando. ¿Esto es un equipo? Esto es un equipo acá con la gente de Pesca Aventura, ¿eh? Nando lo clavó y ahí lo tengo. mirá Ahí. Uno por acá para Miguel, dos tiros un peso. Y otra excelente pieza. Acá para el compañero Orlando, eh. Seguimos. Mientras que vos yo pesco. Seguimos, amigo. Seguimos acá. Altos verdes, eh, Maquito. Altos verdes. Verdes de alto. Bien. Vamos todavía. El piercing, compañero. ¡Sentadito compañero, 60 eh, metros! Eh. ¡Cómodo! ¡Cómodo el compañero! Seguimos Otro pescadillo y más. Otro más para la cuenta del día. A ver, ¿con qué nos venimos? Sumando, día 12, ¿eh? Alto verde, cambia la orfilia, ¿eh? Un pescadito enterito, maco. Gordo, bordo, sobre todas las cosas. Gordo, gordo, gordo. A verlo. Guarda, Miguelito. Ahí vamos. Ahí Espectacular, caballero. Un lujo como siempre con usted, ¿eh? ¿Y a quién se lo regalo? a mi amigo ab... ahora te tocó a vos y a ver con qué nos venimos compañero eh? acá viene la a mano de Nando cambio de línea compañero fue fundamental El resultado, oh, bueno, se puede ir compañero, cosa que esto es pesca, no matemática, seguimos, exacto compañero. y de lo que empujan a si lo borré amigo no, no, sigue, sigue el video vamos a tirarlo a este de chiquisuela. pesque de evolución este pesque de evolución, lo de 25 pesque de evolución tenemos pescado bueno seguimos Miguel ya bueno, hoy día 12 de Agosto, de la mano de Nimán y meno, Miguel Ángel Corrado, Marcelo Macowaiqui y acá el compañero Nando que por primera vez vino a pescar pejerrey conmigo, acá en Laguna Alto Verde. Y bueno Nando, contale un poquito a la gente vos que viviste el día con estas tres hermosas cañas. La verdad que hoy un día excelente, un día ganado, y como, como dije recién, de la mano de guía, del mejor, Cristian. Muchas si gracias, quieres, gracias Nando. Muy recomendable, así que cuando quieran venir a conocer un día excelente, él ahora le va a pasar el número para que lo vengan a visitar acá. Bueno, Maquito, como bien decirlo, gracias a ustedes por venir. Como siempre, un lujo recibirlo a Miguel. Miguel, ¿cómo bueno, la pasaste? Bárbaro, de 10. Y bueno, y le digo que no dejen de venir. Un pescadito muy lindo, telito, Miguel. hermoso, hermoso. Maquito, pasamos a mostrar un poquito la imagen. Bajo, bajo para que vean la gente lo que se obtuvo hoy en Altos Verdes.